Las, las cifras estadísticas son alarmantes desde luego es un disparate ¿no? que, que tantas personas jóvenes se encuentren en situación de desempleo. Yo creo que vamos por un buen camino ¿no? porque había cosas que no se hacían dentro de, del gobierno que de repente a partir de 2010 eh, Sí, que todas las imposiciones que se hicieron desde la Unión Europea para no intervenir en el país sí que se llevaron a cabo a partir de mayo del 2010. Sobre todo, fue cuando en este caso el presidente Zapatero empezó a hacer un, pa un paquete de políticas importantes de recorte del gasto público. Y, y yo creo que debido a que no se tomaron decisiones antes, sino que se seguía gastando más de lo que se necesitan las administraciones, estamos en esta situación, ¿no? en la actualidad. Yo creo que vamos por el buen camino porque ahora mismo todos los datos macroeconómicos dan muy buenos resultados y perspectivas. La política, el caso de la política de la banda de eventos supone un tanto por ciento muy pequeño sobre el presupuesto general de la entidad y ha permitido durante unos años poder situar la marca Comunidad Valenciana en un lugar importante en el turismo internacional. Eh, yo no soy crítico de, de los grandes eventos, sí que soy crítico que en los momentos donde menos dinero tenía la Generalitat, eh, lógicamente se tendría que haber empezado a desinvertir en ese, en ese sector. Todas las administraciones hemos querido hacer muchísimas cosas y nos hemos metido en una espiral del gasto eh, Brutal. Y eso se está pagando. En mi municipio de una, un endeudamiento un 150%, brutal. O sea, debíamos, para poder sanear las cuentas públicas del ayuntamiento, teníamos que cerrar la persona del ayuntamiento, despedir a todo el mundo y volver al año y medio siguiente y empezar la actividad. En fin, de, eh, infraestructuras que en un momento determinado se consideran que eran necesarias porque nadie va a hacer un aeropuerto en Castellón si se lo pide el sector de la turístico y empresarial pero que ahora mismo pues no tienen ni pies de cabeza y que nos han llevado precisamente por tomar decisiones erróneas a donde estamos en la actualidad. Cuando uno se equivoca lo mejor es pedir perdón, rectificar, decir que lo ha he hecho mal, porque cuando alguien ha hecho mal algo determinado lo que no puede seguir es defendiéndose y hay determinadas cosas que el PP ha hecho muy mal, otras que ha hecho mal, otras que ha hecho bien y otras que ha hecho muy bien, igual que el Partido Socialista. Bueno, la gente que se ha ido aquí ha sido porque, primero, no ha encontrado un puesto de trabajo ¿no? o no ha sido capaz de emprender un proyecto dentro de esta zona geográfica ¿no? que, que nos movemos. Siempre eh, dentro de la juventud se ha atendido por la mayor estabilidad laboral y siempre se ha atendido como la mayor estabilidad laboral ser funcionario de una administración pública. Ese chip ha sido mmm, difícil ¿no? eh, de cambiar y sí que las universidades públicas ahora mismo están haciendo una apuesta muy importante por el autoempleo dentro de la sociedad. Eh, yo recuerdo cuando terminé, eh, yo soy relativamente joven, y cuando terminé mi carrera en el año 2005, eh, yo no busqué trabajo en ninguna empresa. Yo monté mi propia empresa. Yo creo que, a, a, que uno de los problemas del emprendimiento que hemos tenido en la comunidad valenciana es que no ha habido una figura de la coordinación de toda la actividad del autoempleo. Porque las universidades públicas han hecho la guerra por su cuenta, digamos, eh, de formar a sus estudiantes... Eh, las agencias de desarrollo local de los ayuntamientos han hecho su actividad, la Generalitat ha hecho su actividad dentro de la propia Generalitat, los CIs han tenido su actividad, las cámaras de comercio, el Servef, el INPIVA, le estoy nombrando multitud de organismos, pero no ha habido una figura de la coordinación de toda la política de los de empleo. Creo que ese cambio de modelo, de modalidad laboral, eh, justo en la recesión económica que estamos viviendo y que parece ser que estamos viendo los últimos coletazos, ha hecho ¿no? que tantas personas eh, no hayan encontrado un empleo, porque aquí la mayoría de organizaciones y empresas no han pensado en contratarse, no han pensado en cómo despedir, porque sus ingresos en sus empresas habían disminuido. Por lo tanto, pues to eh, como estaba saliendo gente de las empresas, no han contratado a jóvenes. Y muchísimos jóvenes que tenemos ahora mismo nuestra generación mejor preparada, jóvenes con dos o tres licenciaturas, con doctorados, con másteres, que ya hablan inglés, no solo el inglés, porque ya se da por hecho que se habla, que se hablan el alemán, el italiano, que han, ido, han estado un año Erasmus. Vemos gente que se ha dejado la piel por formarse y que ven frustradas sus ilusiones porque cuando terminan no encuentran un empleo para esa formación que tienen. Pero no encuentran un empleo porque en este momento no hay nadie capaz de comprar ¿no? ese know-how de esa persona. Precisamente muchísimas empresarios lo que se han quejado es que han tenido que cerrar sus empresas o hacer EREs importantes porque las figuras del eres sí que te permitían no acudir a esa figura de los 45 días por año trabajado y que en un momento de debilidad de su empresa no fueron capaces de eh, despenderse de recursos humanos de esa empresa que en ese momento no eran necesarios para su organización y que precisamente por no haber una, una reforma laboral no podían eh, actuar así y han tenido que cerrar sus organizaciones. Uno puede ver a priori, si ve la reforma laboral así, pues lógicamente uno puede decir ¿no? pues parece que la reforma laboral se ha hecho únicamente para facilitar que a las empresas puedan despedir a todo el mundo. Y yo me acuerdo cuando tenía mi propia empresa y cuando era un joven emprendedor, eh, el momento que tuve que tomar la decisión de contratar a una persona, que en este caso era un joven también, y, claro, la gente pues no entiende, ¿no?, que cómo el 33%, 35% del salario de una persona va a la seguridad social. Pero bueno, al final este es el sistema de la seguridad social, que es un sistema eh, maravilloso, ¿no?, porque eh, permite que las personas cuando llegan a un periodo determinado de su vida puedan jubilarse, puedan disfrutar de una época de tranquilidad, o personas que tienen eh, sufren pues eh, una determinada... Eh, discapacidad o personas que tienen cualquier problema políticos hemos sido incapaces de ponernos de acuerdo para diseñar un sistema político nacional y hubiese un pacto de estado sobre qué sistema educativo queremos eh, yo estudié con la EGB un sistema bueno de, que era venía de, desde el régimen franquista prácticamente y que nadie lo tocó hasta que que empezó pues, toda la educación secundaria, las ESO y toda la política no educativa. Eh, yo creo que desde esa ley el sistema educativo español ha ido hacia abajo, eh, el nivel de la, de la educación. la educación universitaria sí que está muy valorada la formación que en las universidades españolas hay sobre los estudiantes. Siempre ha faltado profesionalidad. Eh, poco a poco eh, se han introducido las prácticas profesionales dentro de las titulaciones universitarias pero muchas veces las prácticas que uno hace tanto las prácticas profesionales sí que estás trabajando en la realidad pero las prácticas o las asignaturas muchas veces no tienen nada que ver con la realidad eh, y eso pues también es un problema si no, tú no utilizas casos que son reales que están ocurriendo en la titulación universitaria en la práctica profesional de la titulación universitaria que tú estás haciendo pues cuando va uno a la empresa eh, parece ser que el sentimiento que tiene es que todo lo que ha estudiado durante 5 años no le ha para nada y que ahora es eh, algo diferente ¿no? lo que tiene que, que hacer, es ese es el sentimiento de mucha gente ¿no? cuando hemos terminado la, la carrera hay gente que apostamos por estudiar y hay gente que apostó por ni siquiera a los 16 años o antes estar trabajando en el sector de la construcción. A la gente de mi generación, del año, de los que nacimos en el año 82, 83, pasó mucho eso. ¿Qué pasa en el año 2007, 2008 cuando empieza la construcción? Es que toda esa gente joven que se va al paro es cuando vuelve al sistema educativo. El sistema educativo les reabsorbe y gente pues que empieza a hacer FP, yo tengo muchísimos amigos ahora que tienen 30-31 años están estudiando su titulación universitaria porque lo que tenían que haber hecho en su momento no lo hicieron. Yo creo que, que, que es un tema muy importante porque uh, falta muchísima más Unión Europea porque por ejemplo la armonización fiscal eh, para evitar deslocalizaciones a países como Irlanda, Irlanda tiene la, la mayor parte de empresas tecnológicas, están en Irlanda porque el impuesto a sociedades es el más barato de, de la Unión Europea. A España sí que se ha dotado muchísimas infraestructuras, faltan otras infraestructuras tan importantes como el Corredor Mediterráneo, porque al final eh, España eh, no se ha dado el potencial que se debiera, como es un paso fronterizo entre continentes. Si nosotros tuviésemos un buen corredor mediterráneo, un buen corredor central, pues la logística ¿no? de, de este país, las mercancías, sería muchísimo mayor y muchísima positiva. Lógicamente, pues, Francia y Alemania, que han sido las dos regiones más importantes fundadoras de, de la Unión Europea, han tirado ¿no? mucho para, para ellos y estamos en un momento donde... Eh, la sociedad ve como mucha parte de los recortes se han impuesto de la, desde la Unión Europea y hay mucha desafección social a, a la Unión Europea y hacia todo lo, lo que se dice desde Bruselas. Bruselas antes era el minuto 20-22 de los informativos nacionales de la televisión y ahora mismo Bruselas abre informativos prácticamente casi todos los días y todas las directrices que se hacen desde allí. Tampoco es que Bruselas no sean los malos malísimos, porque al final lo único que están diciendo es que no gastamos más de lo que nos ingresamos, es todo lo famoso del déficit y del objetivo del déficit, ¿no? que, que se dice, pero falta muchísima más Unión Europea y sobra muchísima, muchísima burocracia en la Unión Europea.